Este, el viaje fue bastante atropellado, o sea, no habían dicho de la idea de venir para acá, pero no había nada concreto, fue de un día para otro, este, tuvimos que dejar el trabajo, la familia, todas las cosas que tenemos en Venezuela para pa cumplir con la tarea, pues venir, conocer la experiencia del, del País Vasco como tal, de toda la lucha. Sí sabía algo de ella, sí sabía algo de ella, pero no con tanta profundidad como lo que he entendido hasta ahorita. Pues. Sabía que luchaban por el tema del socialismo, por la independencia, por la liberación de, del Estado español, eh, que tenían ciertas organizaciones... En la lucha por eso que adoptaban diversos métodos para conseguir la independencia y la liberación del pueblo vasco. Sí, la, el, el aumento en el acceso a la universidad aumentó en un 5.000%, más o menos, o sea, pasó de tener poco más de 200.000 estudiantes a, pasó a casi 2 millones de, de, de estudiantes universitarios. Pues en estos momentos la matrícula universitaria es la quinta en el mundo, la de Venezuela es la quinta del mundo y es la segunda en Latinoamérica somos de matrícula universitaria, además este, porque se crearon muchísimas universidades con acceso libre, en Venezuela no existía el acceso libre a la universidad, el acceso a la universidad era a través de rigurosas pruebas y estudios socioeconómicos, estos estudios sí, socioeconómicos realmente eh, eh, priorizaban que la persona tuviera dinero para culminar la carrera. Ellos decían, bueno, ¿por qué poner a estudiar a alguien que es pobre si no la va a poder terminar, si va a tener muchos problemas, va a tener que trabajar y no va a tener tiempo para la universidad? Entonces eso era lo que priori se priorizaba en vez de priorizar a las universidades públicas eh, para, que para que estudiaran lo, lo, la gente de menos recursos. Eh, en los 90 había un fenómeno de los de los eh, institutos técnicos privados y la mayoría de los jóvenes venezolanos de bajos recursos estudiaban institutos privados porque tenía, trabajaban de día y estudiaban de noche y se pagaban su, su carrera técnica con la llegada de la revolución se abrieron muchísimas universidades por ejemplo la Universidad de la Fuerza Armada este, que solo aceptaba personal militar a, la abrió al pueblo y tiene núcleos en todos los estados del país y en, y, bueno, y en sus principales ciudades la mayoría de los universitarios en general en el país son, son chavistas, pero igual ahí dentro de las universidades eh, se han dado arduas luchas porque se oponen al cambio, se oponen a, a que el gobierno eh, pueda cambiar el método de, de admisión en estas universidades y, y tal vez esto no ha permitido, al, al no cambiarse el método de admisión, no ha permitido que, lo, que más gente del pueblo entre a las universidades y así hacer la transformación desde la universidad. Por lo tanto, en parte es cierto que muchos universitarios, eh, ...son opositores, se oponen férreamente al país... ...y que el, las universidades autónomas son... ...como el, la principal fuente de, de protesta contra el gobierno... ...ya que está, hay que ver la composición social que tienen las universidades... ...que son totalmente diferentes a la composición social que tiene el país. Chávez llega al poder en el año 99... Eh, ...aceptó golpes certeros a la burguesía... ...tanto nacional como internacional... ...y este, Venezuela es un país que se encuentra... En el ojo del huracán, donde está siendo víctima pues, de ataques del imperialismo, especialmente norteamericano. Este, y nosotros hemos, estamos siendo ahorita víctimas de esa burguesía que está buscando su reacomodo que no va a renunciar hasta que logre tomar el poder político de, de, de Venezuela, logre este, finalmente eh, la oligarquía financiera postrarse de forma definitiva en lo que es el poder económico y para ello ha utilizado desde el 12 de febrero una táctica que, que se ha denominado el tema de las que el tema de las guarimbas que para nosotros es importante poner al desnudo qué son las guarimbas. Nosotros entendemos que esos son pequeños grupos minúsculos que no, que no representan al movimiento estudiantil, que no representan a la gran mayoría del pueblo venezolano, pero que han sido financiados, pero que han sido entrenados hasta en Israel, en otros países tenemos conocimiento, y que están utilizando ahorita las calles como un pequeño campo de de guerra, de un campo de práctica militar, para ir agitando y, el, y crear un descontento en las masas para servir pues, de carne de cañón de esa burguesía que no está ni piensa este, dejar de un lado sus intereses de, de, de conquistar el poder político, el poder económico en mi país. Este... Nada, los medios privados. En principio, en su definición, digamos como simple, son medios de reproducción ideológica. En ese sentido, los medios de comunicación privados en Venezuela juegan un papel de reproducir la ideología dominante, por un lado y por supuesto de ser este, portavoces de, de, de, de la propaganda de, de, de la clase dominante y, por, y en ese sentido también de las clases opositoras o de los sectores opositores al proceso revolucionario bolivariano. A través de los medios de comunicación privada se busca implantar dentro de, de, de la conciencia colectiva parámetros de vida, visiones, expectativas que no correspondan con la realidad venezolana, sino este, se promueven códigos, símbolos, mensajes, que bueno, que tienen que ver, que hacen que la gente aspire. En principio. A un modo de vida que no necesariamente corresponde con lo que este, son sus reales necesidades, sino que tiene que ver con, bueno, con, con copiar o imitar el estilo de vida americano o desear un estilo de vida este, lujoso, este, pomposo, sin tomar en cuenta lo que ellos requieren para. O, o lo que ellos implica dentro del sistema capitalista para lograr ese, ese tipo de de, ...de lujos, pues acá en esta vía no se consigue esos lujos así porque sí... ...sino a través de la explotación de otros, los medios de comunicación por supuesto no, no muestran eso... ...están completamente al servicio de las acciones, matrices y visiones que quiere implantar... ...el sector de oposición a la revolución bolivariana, así que cualquier acción que realice... El sector de oposición, por pequeña que sea, en los medios de comunicación privados dentro de Venezuela va a ser bueno, un boom. Y la idea con ello también es que a partir de eso, ese boom contagie los otros medios de comunicación internacionales, de, internacional, de manera que también se crea una matriz en, en, en, en todo el contexto internacional de que, bueno, el, de que... En Venezuela hay una especie de guerra, en Venezuela estamos incendiados y matándonos unos contra otros, que el gobierno es un gobierno dictatorial, cosa que bueno, ¿qué es eso? Pues eh, es, es una realidad sesgada, una realidad sesgada, eh, digamos a propósito, con toda la intención, para manipular y, y deslegitimar el proceso revolucionario. Pues. Mira, el papel que ahorita juega la juventud en el campo revolucionario, en la... En el proceso que vivimos nosotros, ahorita digamos que es un poco escaso, ¿sí? un poco no hay como una política bien definida ni siquiera de los movimientos, ni siquiera del gobierno, sí para todo el tema juvenil en Venezuela y sobre el proceso. Inclusive hay, por ejemplo, la oposición moviliza más jóvenes inclusive que nosotros hasta en este momento. ¿no? Este, el, la juventud en Venezuela y en el proceso revolucionario es más de orden, eh, digamos, agitativo, movilizativo, pero con escasas propuestas, con escaso trabajo en diversos sectores, como en el campesino, poco trabajo en el, en el obrero, poco trabajo también desde los jóvenes, pues ¿si ¿sí me explico. Entonces, pero también los que están allí están tratando de motorizar, motorizar el trabajo y trata de motorizar el debate. Fíjate, el, el, la corriente de jóvenes antifascistas antiimperialistas surge a través de, de la realización del 23 Campamento Internacional Antifascista Antiimperialista que se llevó a cabo en Venezuela en el año 2012. Los jóvenes de todos los estados que conforman el país nos vimos en la necesidad de ubicar un espacio de encuentro para debatir. ...sobre lo que es el fascismo, su caracterización y cuáles son sus consecuencias. Nosotros tenemos una tarea histórica de, de retomar lo que, lo que el, la propaganda occidental quiere... Eh, Enterrar lo que pasó en Europa con respecto al fascismo en Alemania, en Italia, aquí en España con el falangismo es necesario que reeducar a las masas y que entiendan que el fascismo siempre va a buscar reacomodarse y que va a surgir porque es la herramienta que utiliza la burguesía para eh, explotar y para reprimir a, a, a, los, a los pueblos este, que buscan su, su liberación y su independencia. Por eso nosotros vemos con gran importancia eh, acumular la fuerza que los compañeros entiendan cómo es el fenómeno del fascismo, cuáles son sus características, que es propio del capital financiero, que es el enemigo a muerte de la clase obrera. Entonces nosotros tenemos esa tarea de, de, de ir este, haciendo nuestros destacamentos de combate y de la juventud que es rebelde, que es combativa, ha estado llamada a unirse a ese proceso y nosotros bueno estamos de la mano de la clase obrera, de la mano de los campesinos en el luchando en contra del fascismo y de esos elementos fascistas que están en mi país, porque claramente tenemos que decir que no hay, eh, en mi país no hay un, una dictadura fascista, pero sí hay elementos que quieren apoderarse este, de la economía y de la política de mi país. Entonces es el momento más oportuno para que la corriente de jóvenes eh, busque la unidad de todos los sectores revolucionarios, busque este, el estudio de las herramientas del marxismo, de Leninismo y este, combatamos de, de, de tal manera el, el, el, los brotes o los gérmenes del fascismo en, en Venezuela y en el mundo. Un reto y un desafío también por parte del movimiento popular bolivariano de afrontar la acción y las matrices que estos medios de comunicación este, vienen imponiendo y que de alguna manera se viene haciendo también. Pues, o sea, grande, eh, gran parte de los logros eh, desarrollados dentro de la, de la, dentro de la revolución bolivariana Así, han sido esos avances políticos, pues esa, esa acumulación de fuerza que se ha concretado, que está concretada en colectivos, en movimientos, organizaciones, frentes comunes. Y bueno, también desde, eso, desde ese conjunto de expresiones organizadas del poder popular, se vienen desarrollando un conjunto de propuestas, de, de iniciativas a nivel comunicacional que, que, bueno, que están llenas, de in, que son innovadoras, que son irreverentes, que son críticas, que son subversivas y que de alguna forma vienen asestando golpes a, a, a ese pueblo, ¿no? pero ese pueblo es hegemónico pues. y además cuenta con, con recursos con los que hasta ahora nosotros no tenemos pues, o sea, tener una televisora que llegue no solamente el, al, al campo nacional sino al campo incluso internacional como son algunos de los medios de comunicación privados en Venezuela este, no es una cosa que se pueda combatir y, y erradicar un día para otro pero este, bueno, en la medida que el pueblo luche para conformar como un nuevo pueblo comunicacional en esa medida también se limitará el, el peligro que estos medios signifiquen para la revolución bolivariana. Eh, entendiendo que estamos en un contexto histórico, al, representamos la primera brigada de Venezuela que viene a visitar eh, Países Vascos, a Escalería, es un, para nosotros muy satisfactorio es el, el encontrarnos en este espacio con camaradas, con revolucionarios, a vivir la experiencia de ustedes, ya en 14 oportunidades ustedes han ido a nuestro país a vivir nuestro proceso revolucionario, a compartir su experiencia y bueno, en buena hora ya este, se da la oportunidad de este espacio de encuentro para el debate ideológico, político, para el intercambio y específicamente para fomentar el, lo que es el internacionalismo proletario. Demasiado imprescindible fundamental, demasiado debería ser demasiado lógico. El conocer nosotros el proceso que llevan acá ustedes aquí y el que nosotros llevamos en Venezuela, con su diversos matices y tal, es de, de, de vital importancia, ¿por qué? Porque se, uno puede recolectar, eh, unir, definir, ¿verdad? De acuerdo a, a lo que uno vea o a la lucha que uno pueda apoyar, eh, el proceso tanto en Venezuela como aquí. O sea, tejer los lazos mm, de lucha en el mundo es una prioridad para todos los movimientos revolucionarios de la sociedad del planeta. O sea, es importantísimo conocer las experiencias y difundirlas porque... Como tú bien lo explicabas lo decías, el tema de la, de la dominación mediática, ¿verdad? De, de, de la presión que ejercen los, eh, todas las oligarquías o las burguesías del mundo sobre los medios y la dominación que ellos tienen sobre los medios ocultan, minimizan... Eh, invisibilizan las luchas que los pueblos llevan acampada, eh, por ejemplo la... venezuela es un país la... que ¿sabes? tiene una lucha ahorita sí, sí, sí. ardua y fuerte contra el imperialismo norteamericano y contra el imperialismo en todas las formas que él se expresa ¿no? entonces eh, trata de nosotros Transmitir ese mensaje al pueblo vasco es importante y conocer que ellos también de su perspectiva luchan contra la misma expresión de imperialismo con la que nosotros luchamos. Eso a mí eso es lo vital. En Venezuela nos estamos familiarizando con las luchas que lleva el pueblo vasco. Hay, este, hay niveles de desinformación, por eso nosotros venir hasta acá a tener de primera mano la, la información, la experiencia, el momento histórico que están viviendo ustedes, la lucha que están llevando a cabo por la liberación, por la construcción de un Estado Socialista, para nosotros es una experiencia grata, es enriquecedora, nos va a nutrir y nosotros también venimos este, a, a mostrarles pues, nuestra experiencia, al, al intercambio a, como decía anteriormente, pues al, a, a desarrollar política, al debate, este, es una oportunidad de verdad que nosotros esperamos se multiplique. Esperamos nosotros también ser multiplicadores de la información, de la realidad que vive el pueblo vasco para ir este, reeducando al pueblo venezolano con respecto a lo que es la lucha que llevan a cabo los pueblos de Europa, los pueblos de Asia, los pueblos de, de, de nuestro mismo este, continente, en, en, específicamente en Latinoamérica. aquí de la brigada eh... Eh, traer la realidad del, de la sociedad, del pueblo venezolano a que el pueblo vasco conozca, pues, este, ya que bueno llegamos aquí y nos dimos cuenta que hay bastante desinformación acerca de, de, del gobierno venezolano, dicen que es un gobierno dictatorial que no se respetan los derechos humanos, que están guardadas las libertades pero bueno, nosotros traemos el mensaje de que reflejando la realidad, tenemos ciertas contradicciones tenemos problemas como, cual, como cualquier otra este proceso político, pero la lo que se dice aquí en, en Europa no es no es la realidad venezolana. Realmente estamos pasando por un proceso revolucionario de, de, de una segunda emancipación, como lo, dejo, lo dijo el comandante Chávez, y que esa es la verdad que nosotros venimos, venimos a traer aquí. Esa es nuestra principal función, traer la verdad de, de lo que está pasando en Venezuela.